En la área, lo que yo pongo en cuenta de la función de trabajo, como hemos buscado proteger a mujeres temporeras, hombres temporeros, también todos los derechos de organizaciones sindicales, organizaciones colectivas de los trabajadores para establecer normas de negociación colectiva que utilicen la redistribución de la riqueza, que también es una violencia, es como nuestro país concentra el 1% más rico en la población. Casi toda, la, casi toda la riqueza producida por todo el Chile Y esto es una, una violencia central que afecta a millones de mujeres y hombres ellos jóvenes. Son otras palabras de la ley y también de que va a generar la violencia brutal la contra las mujeres que su expresión más dramática del el Tenemos ley de feminicidio, ley de violencia familiar. Tenemos políticas públicas orientadas a enfrentar estas situaciones. Eh, por lo original, nos sea, hemos cierto, hacer algunas reformas constitucionales con poco éxito. No, no Vemos el la violencia en la ucrania que no nos ha podido resolver eh, políticamente y legislativamente la situación. Jóvenes también que están en la calle, en la delincuencia, en los colegios, eh, que hay que tratar de ver, porque hoy día tenemos una gran, una gran cantidad de jóvenes en, en situaciones delictuales, de nada, ¿por qué Chile se ha vuelto a esta violencia? Norma que permitan poner esto en el centro de eh, la, la ley y también el centro de la política pública y ensinar inversiones presupuestarias estos en estos sectores. Sin embargo, creo que no se ha a lo largo de los años una frustración en el sentido que la sociedad está más violenta. Y creo que lo más importante es sentarse a analizar las raíces, la profundidad. Que, por cierto afecta a los sectores más vulnerables, a los sectores más discriminados, a los sectores más marginados y que esto pasa por un debate, ya no tanto de ley, no de un debate político de un diagnóstico ajustado acerca de, de las raíces de la vivante que tiene la violencia en nuestro país en mi opinión en la profunda desigualdad social y la violencia. profundo, del gimnástico profundo. La violencia, entonces creo yo que hay que discutir. O sea, para, por eso de el feminicidio que hemos hecho por la cuestión de la para establecer el concepto de violencia y género, no dejar eh, establecido el feminicidio y la violencia hacia la mujer solo en las relaciones con sanguíneas, las relaciones de huellas, de pareja, sino que establecerlo como un, una situación más amplia, en el sentido de que eh, la mujer, por eso la mujer vive en muchas formas de violencia, todos. de y sin embargo tenemos promedio todos los años 40 homicidios en nuestro país violentísimos y uno eh, tiene que, que empezar entonces a reflexionar que la ley es un mal instrumento hemos hecho homicidios en las situaciones pero la que falta un compromiso político, una decisión política de mudar las raíces de, la, de la violencia y eso no está tratado del sistema económico, de, bueno, del sistema social, de la concentración de la riqueza que existe en todo el país.